A las compañías, por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su estupenda, formidable, motivadora compañía de todas las mañanas aquí en Teletica Radio 91.5, lo que no está ni motivador, ni esperanzador, ni eh, provoca una grata impresión, es el tema del que vamos a hablar hoy que es el consumo privado en nuestro país, una esclarecedor, esclarecedora perdón, eh, estudio que presentó la UNA recientemente y tenemos a dos de los eh, eh, eh, economistas que participaron en esta eh, investigación. Está doña Roxana Morales, ella es eh, profesora de la universidad desde hace ya casi 15 años es coordinadora de la Cátedra de Macroeconomía y Políticas Públicas y editora, eh, lo fue durante un... No, lo sigue siendo todavía. Hombre, tiene ya 13 años de, en, en la revista. Así es. Jefe de la revista Economía y Sociedad y coordinadora del Observatorio Económico y Social de Así la UNA. Es. Y eh, también eh, está con nosotros don Fernando Rodríguez, que es eh, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, ha sido eh, también consultor en economía, investigador del programa de estudios fiscales, y eh, tenemos que mencionarlo, disculpe, viceministro don Luis Guillermo Solís de Hacienda. Sí, <risa> eh, realmente un gusto eh, tenerlos hoy para hablar de este trabajo Antes de que comenzara el programa estábamos hablando eh, de hecho con don Fernando Sobre dos noticias que hoy han sido eh, motivo eh, que uno no, eh, pues bueno en el caso de uno no sabe si es una broma Que es la carta de Trump y también pues el anuncio eh, eh, muy esperanzador aparentemente de un acuerdo con el Brexit Pero que ya en cuestión de horas dejó de serlo bueno, pues sí, el, el, el anuncio que hace Boris Johnson y también la Unión Europea lo confirma, de que llegaron a un acuerdo, mm -hmm. eh, inmediatamente eh, chocó con la oposición de eh, el partido irlandés que integra la coalición de Boris Johnson y dijeron, de, de Irlanda del Norte, eh, dijeron nosotros no podemos eh, votar por ese acuerdo porque pone en peligro los acuerdos de el Viernes Santo, que fueron los que trajeron la paz a, a Irlanda. Eh, entonces, el problema de la frontera irlandesa sigue siendo el gran claro. problema, eh, y que lo fue también para Teresa May. Y en cuanto a la carta de Trump, eh, pues todo el mundo salió corriendo a verificar si de verdad era una carta de la presidencia de los Estados Unidos. Eh, si no era cumplió, una broma. Si no era una broma. Se confirmó más allá de toda duda porque él mismo la repartió en una reunión eh, que tuvo con miembros de su gabinete y con eh, representantes del Congreso. Nada más contextualizar que era una carta al presidente turco. Exactamente, una carta al presidente turco donde le dice que vos no querés pasar la historia como alguien que masacró a miles y yo no quiero destrozar tu economía, eh, no, no, no, no jugues solo de la decir, Solo le faltó rudo, decir, no, solo no, le no. decir, como decíamos en la escuela, Cortis. Sí, eh, no, no seas eh, eh, no, no hagas el papel de hombre eh, rudo, no seas tonto, este luego te llamo por teléfono. Una, <risa> una, una, y solo le faltó decir, si tienes algo sobre Biden, te lo agradecería, bien, cuando, te lo agradecería. cuando te llame Así que, más adelante. Eh, no, pero realmente es aterrador, porque lo que está pasando en la frontera con Turquía, eh, los kurdos eran una esperanza de un pueblo que optara por la democracia en esa región del planeta eh, tenían una organización política que apuntaba en esa dirección los están masacrando miserablemente las eh, imágenes la... son eh, realmente desgarradoras pero sabes una cosa Ignacio, peor que la carta bueno, la carta lo que da risa pero la cosa más cruel más eh, terrible que he escuchado mucho tiempo fueron unas declaraciones del señor Trump ayer que dijo que mm. Eh, los kurdos no son unos angelitos, ellos saben pelear y nosotros nos costó mucho dinero financiar eh, su, su pelea contra el Estado Islámico. Los kurdos perdieron 11.000 mil personas en esa lucha. Estados Unidos perdió tres soldados, ellos perdieron 11.000 mil personas. Y el señor Trump les está pa pasando la factura en dinero de lo que... Estados Unidos invirtió en que los kurdos les resolvieran a ellos el problema del Estado Islámico. Por el amor de Dios, es de una crueldad, es de una insensibilidad, eh, pero realmente indignante y hay que decirlo. Bueno, tal y como habíamos adelantado, eh, tenemos eh, a los dos, dos de los tres especialistas, dos de los tres eh, miembros de la UNA del Observatorio Económico y Social que hicieron este trabajo que se eh, dio a conocer la semana pasada que lleva como título eh, una pregunta uh -huh. ¿Qué está pasando con el consumo privado en Costa Rica? Eh, doña Roxana, don Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana Mucho gusto Muy buenos días a ambos Hemos estado hablando todos estos meses de reactivación económica eh, la reactivación económica pasa por el mercado interno eh, necesariamente, no lo vamos a conseguir, sobre todo viendo las disrupciones que hay en el mercado internacional uh -huh. no vamos a conseguir eso así de rápido eh, eh, con el eh, insistiendo en el mercado internacional, cosa que tenemos que hacer, porque, porque la economía del país está volcada hacia ahí, pero eh, no va a haber reactivación si no hay eh, ampliación del mercado eh, local eh, de su consumo y ustedes nos plantean una visión realmente preocupante del consumo de los costarricenses. Eh, ¿Cuánto ha disminuido y por qué? Ese es el tema del programa hoy. Así que, cuéntenos usted. Sí, muy buenos días, don Ignacio, don Armando, Fernando y todos los que nos están escuchando y observando a través de redes sociales. Bueno, nosotros, eh, con todo este tema que ha venido tratándose ya desde hace mucho rato, que es el tema de la reactivación económica, de la necesidad que tenemos de que el país crezca más, del problema serio que tenemos de desempleo en el país, y no solamente desempleo, sino también de calidad del empleo, entonces nosotros nos planteamos, bueno, una de las herramientas que se han venido eh, utilizando en muchos países es, bueno, utilicemos la eh, política digamos en este caso monetaria para reducir tasas de interés y permitir reactivar la economía a través de la inversión y a través del consumo verdad entonces nosotros nos dimos a la tarea de si este problema que ya se ha venido manifestando en los últimos días del consumo en costa rica es un problema coyuntural o es un problema estructural me refiero a que si sí, es un problema que es resultado del tema de la, de la reforma fiscal solamente y que posiblemente entonces rápidamente este, esta situación cambie o si ya es un problema que se venía dando. Y entonces a partir de diversos indicadores oficiales que tenemos en Costa Rica, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, e incluso de la UCR con su encuesta de consumo eh, en el país, bueno, nosotros lo que hemos determinado es que efectivamente este problema que tenemos ahorita no es reciente, sino que ya se viene dando... Hace alrededor de tres años, dos años y medio, tres años. ¿Por qué? Desde ese momento se viene desacelerando la economía. Ese es el primer gráfico que ustedes dan, que uh -huh. yo creo que ya ahí demarca todo, desde noviembre del 16. Sí, creo que conviene puntualizar una cosa, doña Roxana. Ustedes están planteando, bueno, una reforma fiscal, un aumento en la carga tributaria, necesariamente tiene un efecto eh, de, que, que, que deprime el consumo. Uh -huh y entonces ustedes se pusieron a investigar si la situación del consumo en la actualidad en el país se debe a esa reforma tributaria con lo cual se, cuando se ajusta la economía ya pasó o si hay, si es un problema de más profundidad y de más data de más tiempo ese ese es el eso es lo que trataron de eh, dilucidar en su estudio exactamente verdad y determinar entonces si con una política coyuntural también bajamos tasas y bueno se reactiva la economía pues encontramos que no, ¿verdad? No es tan sencillo porque este problema, como mencionaba, ya viene de tiempo atrás y el problema es que uno de una de esas causas tiene que ver con el elevado endeudamiento de los hogares, que ha, digamos, uno de los principales sectores de la actividad económica en Costa Rica, que incluso podríamos decir técnicamente que se encuentra en recesión la semana, el viernes o sábado el Banco Central publicó un nuevo índice mensual de actividad económica y bueno, el sector comercio ya presenta 10 meses seguidos con tasas de crecimiento negativas. Uh -huh. Cuando uno habla de recesión o de crisis en un sector, ¿verdad? O en la economía, son 6 meses consecutivos de tasas de crecimiento negativas. O sea, ya llevamos 10 meses. Y si desagregamos un poquito más en algunas actividades, como <coughs> venta de vehículos, venta de aparatos eh, electrodomésticos, el, el ¿verdad? Para el hogar, ya llevan mucho más meses de caída. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no está consumiendo más más bien está reduciéndose ese, esa actividad económica. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros determinamos. Don Fernando, estamos demasiado endeudados para consumir. Eso Así es lo es. que nos acaba de decir señora Roxana. Debemos demasiada plata como uh -huh. para ponernos a gastar más, o incluso como para ser sujetos de crédito. Sí, eh, y no solo eso, probablemente... la poca plata que hay para algunos es para pagar esas deudas. Claro. Bueno, es que ese es el claro. problema, ese es el problema. Eh, eh, a propósito de, de, de mi paso por el ministerio, yo en este trabajo contaba una anécdota. Cuando yo llegué, nos, el ministerio estaba haciendo la transición del sistema de pagos en el MEP del sistema viejo al el sistema electrónico que hay, hoy, el de Integra. Resulta que nos advierte en los primeros días que a parecer habían problemas de pago porque a alguna gente le estaba llegando cero de salario. ¿Vale? Qué torta, el sistema está fallando y no están recibiendo salario. Resulta que a los días nos cuentan, no, ya revisaron el sistema, el sistema está bien, la gente no tiene ingreso, ¿cómo es eso? Después resulta que habían autorizado que se les hicieran rebajas, en algunos casos una detrás de otra, del salario para poder pagar créditos que habían adquirido, que es que la ley lo autoriza, y ya prácticamente estaban recibiendo nada de salario neto. Eh, eso fue en 2014. Hace un año, precisamente, la Nación publicaba, este, empezando esta administración, un artículo, referencia al mismo tema, en el cual los sindicatos se acercaban al ministro Edgar Mora en ese momento y le planteaban esto como un problema. Entonces, de, ya se habían empezado a encender alertas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya ese problema no está supeditado únicamente al sector magisterial, o sea, los, los trabajadores de ese sector, sino que se ha ido extendiendo. Entonces, la gente no tiene ingreso neto para poder sostener el consumo. Además que muy probablemente el consumo de años anteriores lo había estado financiando con endeudamiento y llegó un punto donde ya no puede pedir más prestado, pedir más prestado. nadie le va a prestar más pero además ya no tiene capacidad para asumir, entonces de ahí se detuvo el consumo, el consumo que venía siendo financiado con endeudamiento ya se detuvo y el problema es que esta situación este, lo que nosotros señalamos es que no pareciera que vaya a tener una solución en el corto plazo y eso va a mantener deprimido el consumo en los próximos meses. Me llamó la atención también, ustedes no logran pues, precisar cuál es el porcentaje, pero eh, al, margen del, al margen del endeudamiento formal en el sistema financiero, también mencionan algo que eh, presumimos que debe tener magnitudes alarmantes, que son las deudas con casas de empeño, con prestamistas, endeudamientos en, en comercios para adquirir artículos del hogar. Sí, y bueno, el problema es este, ¿verdad? Porque nosotros tenemos información y ya vemos que hay un tope en ese endeudamiento solo con información de las personas que se endeudan en el sistema financiero fo formal. Que en este momento, si nosotros tomamos toda la producción del país de un año o de este año, esas deudas representan el 39% de esa producción. Solamente las deudas del hogar que estarían sumando las deudas de consumo y deudas para vivienda. Dentro de consumo estarían también las tarjetas de crédito. Entonces, es un 39% eh, por ciento del producto interno bruto y hace nueve años era prácticamente 10 puntos del PIB claro. menos. O sea, hay un crecimiento enorme en ese endeudamiento. Y esas deudas, usted la menciona, es en el sistema financiero formal. Sí, incluso como que para... Algunos, que, que, que en algunos casos hay tasas de interés obscenas. Exacto. ¿verdad? Ahora, ¿cómo son las de las casas de empeño y las de los prestamistas eh, garroteros? Bueno... Deben hay... ser aún mayores. Más obscenas todavía. <risa> hay, hace unos meses el director del OIJ advertía que se estaba dando un fenómeno precisamente con este tipo de figuras, ¿verdad? O sea, hay, hay unas que probablemente son un poquito más formales y otras que operan totalmente en oscuridad, ¿verdad? Que es que, que gente que presta los famosos créditos gota a gota, ¿verdad? Uno, uno está obligado a pagar casi que a diario para, para, para hacerle frente al crédito. El y donde crédito les no... cuentan en el puro inicio ya un porcentaje. Sí, sí, y, y no hay y forma. Si le van a prestar mil colones, lo que le dan son ya 900. Exacto, pero no hay forma de salir de ese crédito. O sea, tiene unas tasas tan impresionantes que prácticamente <coughs> uno lo paga toda la vida. Y bueno, con extorsiones y una serie de, de actividades ahí ilícitas de por medio. quien cae en esas manos? Eh, está en una situación muy difícil eso debería eh, deberse con mucho cuidado el código penal no fija cuál es la tasa de usura, hay que de verdad crear el delito producto. pero no es el principal problema ni tampoco son los bancos en el caso de los maestros el principal problema no. el principal problema de los maestros son la caja de ande eh, son cooperativas. las cooperativas que les prestan con mucha facilidad y les quiero mencionar un par de datos de un reportaje que publicamos hace ya bastante tiempo en La Nación creo que es al que don uh -huh. Fernando hacía alusión al menos 50 mil docentes y creo que el país tiene 60 y pico mil ¿no creo es que es un poco más ¿verdad? 70 mil 70, sí. uh -huh. pero al menos 50 mil por, por este tema de los datos del que hablaba doña Roxana, que no, no sabemos si hay más realmente porque hay otras fuentes de, de endeudamiento otros al menos 50 mil tienen la mayor parte de su salario, o sea, más del 50% de su salario comprometido con organizaciones que les dan préstamos fáciles. Y el reportaje comenzaba con la relación de Lo un único caso. que tienen fácil esos préstamos es el obtenerlo, el obtenerlo. El obtenerlo para para el que lo otorga cobrarlo. Cobrarlo, Ah, cobrarlo porque se cobra con la planilla. Está mm. totalmente cautivo el cliente, Así es. por llamarlo de se alguna Se cobra forma. con la planilla. Para Entonces, decirle cliente. El reportaje el reportaje comenzaba con la narración de un caso concreto. Decía, Cristian es un docente del MEP que gana 1,3 millones mensuales. De ese monto le rebajan 430 mil de un préstamo por 23 millones que tiene con COPE Alianza, otros 310 mil por un crédito de 21 millones que le dio la caja de ANDE y le descuentan 185 mil más por un préstamo de 11 millones que, adquiere, que adquirió en JUPEMA. Además, Cristian tiene que pagar 25 mil a Credomatic por una deuda de 1,2 millones, al Banco Popular le cancela 22 mil por un crédito de 1,5 millones, y por último, la tienda Goyo le cobra 45 mil por compras que el funcionario hizo en ese establecimiento por 600 mil colones. Y ese eso sí. que no registra al garrotero del barrio que probablemente le prestó bueno, otra plata. A ese maestro, a ese maestro no le llega nada. Ignacio, no es solo en el magisterio, desde luego pero hay instituciones que están que estuvieron prestando, no sé si todavía lo hacen con demasiada facilidad. Así que este no es un problema solo de garroteras, las garroteras son una parte del asunto, no es un problema solo del mercadeo eh, de tarjetas eh, sin, sin el cuidado que deberíamos tener al hacerlo, es también un problema de instituciones como estas que, a las que les debe don Cristian eh, que prestan con demasiada facilidad. ¿no? Sí, y es que precisamente cuando nosotros analizamos este nivel de endeudamiento encontramos, los datos que se han publicado son del sector público, que tenemos un poco más de información eh, en los sistemas digamos públicos eh, sobre cuál es ese nivel de endeudamiento, ¿verdad? Ya se ha manifestado que una gran parte de la población asalariada ma, con, ha comprometido más del 60% de su ingreso pagando deudas y algunos, como mencionaba, eh, no, Armando, bueno, son, incluso llegan hasta el 100%, hay muchos funcionarios que les llega cero de salario por rebajas, pero bueno, efectivamente, y nosotros lo hemos señalado, las tasas de usura en realidad son, deben controlarse, las personas están, recordemos que incluso en Costa Rica la informalidad, en el empleo llega el 46% de, del total de ocupados. Si esas personas son informales, no son sujetas de crédito, prácticamente, ¿verdad? En el sector financiero formal se ven obligadas a ir al sector claro. informal de la economía. Y si, y si le agrega que la mitad de esa informalidad eh, tiene salarios por debajo del de salario mínimo promedio. Sí, y entonces estas personas se ven obligadas incluso a pedir préstamos fuera del sistema financiero con estas tasas de usura. Por eso hay que controlarlas. Estas tasas y este proyecto de ley que está planteado en la Asamblea no solo va a beneficiar a las personas endeudadas en el sector financiero formal, sino todas esas personas que se ven obligadas a pedirle dinero a esas casas de empeño a, o a pedirle dinero a, a los prestamistas del barrio o ir a comprar electrodomésticos que termina pagando hasta 300 veces el valor del artículo. ¿verdad? Entonces Yo creo que es sumamente importante y que sea una tasa de usura en realidad eh, razonable. No, que no haya razonable. Sí, que, sí, sí. Que sea una tasa de y, interés y, razonable y doña Roxana para que no se me malentienda desde luego que este no es un problema ni de los maestros solamente ni del sector público solamente es, tengo no, compañeros no. de trabajo a los que les llegan 10.000 10 mil colones no. eh, eh, del salario de hecho hay empresas eh, preocupadas por esto incluyendo en la que yo trabajo que están haciendo planes de rescate de, de su personal endeudado, o sea, les están tratando de apoyar en el manejo financiero y demás, pero esto pasa por supuesto que también en la empresa privada. Mencionaba el caso de los maestros porque es muy dramático y porque además eh, llama especialmente la atención ver que están endeudándose eh, con, con la facilitación, por decirlo de alguna manera, de instituciones que son, de, de, que deberían de ser, pero que deberían ser de apoyo mutuo. de sí, Lo que pasa es que yo creo que hay mucha laxitud a la hora de analizar la capacidad de, de endeudamiento de la gente. Diciendo esto para no decir que no se mide del todo la capacidad de endeudamiento. Entonces, se acercan a una persona, le ofrecen dinero. No revisan cuál es su capacidad de endeudarse. A la gente le acomodan la cuota porque la, también le, le, la tasa podría ser muy alta, pero de alguna le manera... Amplían le, el plazo para que la Exactamente, cuota quede más le amplían el plazo. Hay bancos y bueno entidades financieras en general que, por ejemplo, estuvieron prestando a la compra de, de vehículos a 10 años. O sea, en 10 años, evidentemente, el vehículo ya no vale lo que valía al principio, pero lo hacen precisamente para extender el plazo suficiente para que la cuota se acomode. Y creo que ahí es cómplice la legislación nuestra, porque en el caso del sector público permite que se den estas deducciones automáticas, y no a todas las entidades, sino solo algunas, sin que haya ninguna limitación y sin que haya un análisis previo de la entidad financiera sobre los otros deudas y la capacidad de la gente de reaccionar. Entonces, ahí les dejan prácticamente, lo, los basean completamente de, de salario. Pero como usted dice, también se está dando en, otras, en otros ámbitos, inclusive en la empresa privada, porque finalmente, si yo no pago, el crédito pasa a una empresa de cobro, y muchas veces llega a los tribunales de, de a los juzgados de cobro judicial, y ahí entonces se aplica el rebajo sobre el salario. Bueno, no consumimos porque ya consumimos, o sea, así es. no consumimos porque habíamos consumido y estamos hoy pagando en aquel forma consumo. En exorbitan, exorbitante y desordenada. De acuerdo, Además. entonces estamos hoy pagando ese consumo, ya no tenemos con qué consumir hoy. ¿Qué otros elementos, aparte del endeudamiento, eh, eh, gravitan sobre este, eh, esta, esta dific dificultad ya estructural del consumo, como usted decía en un inicio? Sí, además de este problema que ya venía arrastrándose, que nosotros creemos que tocó techo a finales del año anterior, el nivel de endeudamiento ya empezó a moderarse, ese endeudamiento, ¿verdad?, a bajar un poquito, por lo menos en el sector formal, posiblemente estén endeudándose en el sector informal aún más. Y un problema adicional que ahora sí, coyuntural, que se sumó a este problema, es todo el tema de la discusión de la reforma fiscal, ¿verdad? Porque sin duda... No, ya, ya la entrada en efecto de... Desde la, sí, la entrada y desde la discusión, ¿verdad? Porque uh -huh. en realidad, con, conforme se fue discutiendo la reforma, las medidas, los cambios que se iban a hacer, pues las personas empezaron a tener o incrementar su grado de pesimismo y empezar a restringir su consumo, ¿verdad? Además de que ya estaban endeudados, lo poquito que tenían o tienen, ¿verdad? Empezaron a reducirlo porque no sabían cuál va a ser el impacto. Y ya, incluso, entrada la reforma, muchas personas todavía creen que el impuesto al valor agregado es un 13% adicional al impuesto a ventas que ya había. Entonces, esa percepción de que todo iba a subir de precio es cierto, sí muchas cosas se encarecieron, pero esa percepción hizo que las personas tuvieran un pesimismo mayor, ¿verdad? Entonces, ahí uh -huh. hemos hablado de, de cómo faltó esa comunicación de esta reforma, que las personas en realidad pudieran tener información clara, sobre lo que iba a suceder ahora, eso se va a resolver porque es cuestión de tiempo la gente se va a ir dando cuenta de que no no, no paga el 23 cuando compra paga el 13 eh, como como lo pagaba antes pero se llamaba ventas y lo que pasa es que ahora lo paga en otras cosas que son servicios eh, pero hay otro ángulo de esto eh, créame que yo dispongo de menos ingreso para el consumo en este momento porque eh, la eh, eh, eh, el, los cambios eh, que trajo la reforma tributaria afectaron mi salario. Sí sí. No y no solamente y el eso. de miles de costarricenses. ¿sí? Sí, pues claro. El de decenas eh, estoy, de miles. No, no estoy, sos... estoy dándome, eh, o sea que es que además uno mismo lo siente, ¿verdad? Pues no solo eh, el, percepción, también el, realidad sí, en nosotros, el que ha tenido. Y, inclusive, bueno, porque lo, lo, el tema de la realidad, por ejemplo, en el caso del IVA, a nosotros dos se nos criticó mucho, hicimos un trabajo previo a este, sobre cuál era el impacto de la entrada de emergencia del IVA en el gasto de los hogares, y lo que nos encontramos es que iba a ser mínimo. Hay otras cosas que estarían afectando los, los ingresos y que eventualmente la gente puede sentir. Pero además de eso, y, y siguiendo con la pregunta que usted nos hacía, eh, a principios de año hicimos un análisis de la encuesta de, de continuo de empleo del año anterior. ¿Y qué problemas empiezan a encontrarse? Que muy probablemente se, se, se vayan a reproducir al cierre de este año. Hay más gente subempleada, o sea, que, que queriendo trabajar una jornada completa no lo logra. El ingreso promedio a nivel nacional de los asalariados se redujo. Y mucho de eso, decíamos nosotros, respondería a que, bueno, están hay problemas en el campo, por ejemplo, en el sector agrícola, y entonces ya la gente trabaja probablemente por un pago menor, no hace toda la jornada completa, etcétera, igual pasa en construcción, y hay mucha gente que está trabajando en el sector comercial… Que bueno, ya no obtiene, la, no vende lo mismo, no obtiene las mismas ganancias, resulta que ya no trabaja las horas extra porque el negocio no, no está funcionando igual, este no, no se puede quedar un día adicional trabajando, etcétera Entonces, la capacidad de la gente se ha venido restringiendo porque el ingreso de las personas por esta situación se restringe. Eso fue el año pasado. Todos estos problemas se agudizaron este año. El sector agrícola está en caída, el sector construcción está en caída, el sector comercial está en caída, son los tres grandes empleadores la de este país. La industria manufacturera fuera de zonas francas también Exactamente. tiene más de 10 meses de estar en caída. Entonces, este, digamos, al problema del endeudamiento, súmele las expectativas sobre el tema de la reforma, súmele la realidad de algunos ajustes en la parte impositiva, y además el hecho de que la gente no está logrando el mismo ingreso por el trabajo que está realizando, porque la situación está... Este, complicada, entonces eh, no, no vemos que insisto, que esto vaya a tener una salida pronta y, y, y, y digamos favorable para la gente Don Fernando, Doña Roxana, volvemos a la conversación después de una pausa Credomatic, creemos que ya es momento de que cumplas tu meta de ser independiente, de que por fin heredes algo y que puedas ser el anfitrión de tu futuro. Por eso creamos condiciones para que traslades tu hipoteca, compres, remodeles o construyas tu casa. Cotiza en www.baccredomatic.com. Vamos a estar más pura vida. Tengo que ir a Riteve. ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve! Katencago Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión saque su cita en rtv.co.cr o al 905 788 0000. Avalúo gratis y financiamiento del 90% y además ahora casatón de Copeande Ande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tus suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en Copeande. Ande. Ver condiciones en Coopeande1.com ¿Qué pasaría si vivieras en una ciudad e inteligente? Vivilo en el tercer congreso de ciudades inteligentes en Costa Rica. Las experiencias, opiniones y el análisis de ocho expertos en el tema. Viernes 25 de octubre Hotel Real Intercontinental de 7.30 AM a 6 PM Patrocina Banco Popular Bit, Dawa Technology, Datasys, partner Hyundai, Huawei Nokia, Toshiba, Electronic Systems, Cisco, Solar Inc, Elmic, BCR organiza, Grupo ICE, Información en sí. ciudades inteligentes Costa Quiere invertir? Hágalo con la confianza que le da un mercado regulado. Invierta en títulos de oferta pública de la Bolsa Nacional de Valores. Diversifique su portafolio y contribuya con el crecimiento de Costa Rica a través de los mercados de la bolsa. Acérquese www.bolsacr.com Avalúo gratis y financiamiento del 90% Y además ahora Casatón de Ande Le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos Y hasta tus suegros comprar casa o lote Construir o remodelar Tu familia alcanza más en Ande. Ver condiciones en copeande 1com Está usted en sintonía de Malas compañías Por Teletica Radio 91.5 FM Continuamos 8 y 31 minutos, continuamos aquí en 91.5, un fraterno, un sincero, un cariñoso saludo a todos los que nos siguen en carretera, a los que nos están siguiendo en sus autos y en todos los otros eh, lugares donde escuchan a 91.5. Seguimos con eh, doña Roxana Morales y don Fernando Rodríguez, ellos eh, son los autores, junto con Graybin Salazar, ¿verdad? de el... Estudio de la UNA, ¿qué está pasando con el consumo privado en Costa Rica? Hay dos áreas que me llamó poderosamente la atención. Bueno, una que genera mucho dinero. Usted que fue eh, viceministro de ingresos lo uh -huh. sabe. Uh -huh. Toda la plata que entra al Estado por concepto de impuestos por el tema de compra de automóviles. Así es. Y la caída ha sido... Atroz Y la otra es en el caso De la eh, compra De electrodomésticos Que también aporta bastante No tanto como vehículos, pero aporta bastante Yo, yo, yo sí me, me acuerdo Que en el 2017 Nosotros no habíamos visto que este fenómeno Se estaba dando, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que hay en economía Es que uno tiende a ver sí, el no problema ya, sí, ya cuando pasó Como le decía a mis estudiantes el martes Casi que hacemos una labor forense En economía pero una de las primeras cosas que sí vimos es que se empezó a resentir la recaudación del impuesto selectivo de consumo en el 2017 y, a, y, e, y ventas estaba empezando a frenarse. Cuando fuimos a revisar qué estaba pasando, apenas estaba dando una reducción en la importación de vehículos nuevos. Pero era un fenómeno que era pequeñito en ese momento. Lo sorprendente de esto es que haya pasado varios meses cayendo 20, casi un 20%. ¿4, 20, 5 meses? Sí, o sea... ¿Perdón? Que, 24, 25 24, meses, meses de, de caída, caída. Sí, sí. y, y sostenida en los últimos meses casi en un 20%. Entonces, claro, no, no le ha ayudado a doña Rocío Aguilar en, en, en, el, en, el, en su tarea de, de consolidar la situación fiscal, porque mientras están tratando de hacer una reforma para poder obtener más ingresos, por otro lado, estos se están cayendo. Y entonces, este, también llamamos la atención en el trabajo sobre eso, porque eh, claro, el, el consumo afecta a la recaudación, pero resulta que en los sectores donde más se está golpeando, eh, va a afectar aún más, porque los vehículos pagan selectivo, los vehículos pagan ahora, bueno, el impuesto al valor agregado, y los electrodomésticos también. Entonces, el volumen de caída es tal que se ha empezado a sentir en las tasas de crecimiento de los impuestos, al punto que en este momento la tasa de crecimiento interanual del impuesto al valor agregado está en terreno negativo a nivel claro. de aduanas. Ahora, hay un... Otro factor que en, en el que no hemos reparado se ha mencionado tangencialmente pero es el desempleo porque quien no tiene trabajo no tiene ingresos y no tiene cómo eh, consumir y probablemente que, Armando, lo más grave eh, buena parte de, de esa inmensa cantidad de desempleados también arrastran deudas, deudas importantes y con tasas altas probablemente. probablemente pero bueno, el, el punto es que aunque no las tuvieran no tienen ingresos, así, así es. que no, no tienen cómo consumir. Este es un elemento que se suma eh, a los que hemos eh, eh, venido eh, eh, discutiendo, que son, bueno, el endeudamiento extremo de nuestra población, el tema del efecto inmediato el, o momentáneo, coyuntural de la reforma fiscal y el problema también del desempleo. Sí, y bueno, nosotros hace, bueno, a inicios, mediados de año, hicimos el estudio sobre el, sobre el empleo, el que hablaba ahorita Fernando, y nosotros en ese momento planteamos algunas hipótesis, porque una parte importante del desempleo que ha aumentado en Costa Rica se debe a que hay muchísima gente que el año pasado no salió a buscar trabajo y este año sí lo está haciendo. Casi 113 mil personas salieron a buscar trabajo en el último año y el 80% son mujeres, y la mayoría son mujeres mayores de 45 años. Y nosotros, bueno, y ¿qué nos puede estar diciendo esta información? Y jóvenes también, ¿sobre qué está pasando que la gente está saliendo a buscar trabajo? Cuando en teoría económica nos dicen, bueno, cuando la economía está baja, más bien la gente se sale del mercado, uh -huh. y las tasas de desempleo más bien ahí se mantienen gracias a que la gente se salió, pero en este momento la gente está subiendo, o sea, está eh, incorporándose al mercado laboral. En algún momento pensamos, bueno, es coyuntural, posiblemente en finales del año pasado toda la discusión de la reforma fiscal hizo que las personas se asustaran y bueno, todo el mundo salió a buscar trabajo ante el miedo de que todo estaba más caro y que no les alcanzara. Llegó el primer trimestre y nos dimos cuenta de que no se salieron. Llegó el segundo trimestre y no se salieron. Mm. O sea, siguieron buscando trabajo. Y una hipótesis que planteábamos nosotros es, quizá eh, dentro de los hogares las personas están manteniendo un empleo pero con ingresos más bajos por el tema de la informalidad y por el tema de que están trabajando menos horas por semana, o están tan endeudados que ahora alguien de la casa tiene que salir a buscar trabajo para complementar los ingresos y pagar la comida, la luz y el, el, y el agua, ¿verdad?, electricidad y agua. ¿Por qué? Porque están sumamente endeudados y el ingreso que tienen ya no les alcanza. Y esto nos, nos puede estar confirmando eso, ¿verdad? Posiblemente las mujeres... Particularmente están sumándose al mercado y de hecho han encontrado trabajo, pero la mayoría en servicio doméstico y en la informalidad trabajando menos de 14 horas por semana y están complementando. Jóvenes, ¿qué sucede? Posiblemente lo mismo. Recordemos que no todos tenemos la oportunidad de estudiar en universidades públicas y mucho menos con beca. Bueno, muchos de estas personas jóvenes se están endeudando para pagar sus, sus estudios. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Combinar el estudio con el trabajo. Entonces, no. están saliendo a buscar trabajo porque ya el ingreso del hogar no alcanza para pagar deudas, pagar consumo y además pagar las necesidades, en este caso, de educación que tienen los miembros de la familia. Entonces, esto podría estar, con, digamos, ayudándonos a eh, confirmar esa hipótesis que teníamos en ese momento. Ahora, sí. la razón, perdón No, no, no y, y ayer le, le decía Andaba explicándole a la gente en la UCR Que nos invitaron y, y bueno, yo, yo atendí La invitación para hablar precisamente de, de esos temas fiscales y de, lo, de este estudio Que este, La gran preocupación que también tenemos Sobre esto es que cuando el problema Del consumo se extiende mm. Pues al, al principio la gente Que tiene negocios tiende a tratar De sostener la actividad, o sea, se sostiene ahí Aunque sea perdiendo, viendo a ver si la cosa va a cambiar cuando ya se, el, el, el problema se, se, se mantiene, pues inevitablemente la gente tendrá que cerrar su negocio. Y un negocio cerrado es una... Como, como, como, don Fernando, como lo han cerrado muchos. miles y miles de costarricenses en todo el territorio nacional claro. en los últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa gente... Primero que todo, va a tener enormes problemas para insertarse en el mercado laboral, ¿verdad? Porque en este momento ya hay problemas de desempleo importantes. Como decía Roxana, hay mucha gente que se ha venido sumando y no encuentra. Y a eso sume la gente que sale expulsada del, de la actividad empresarial o de actividad particular porque el negocio se cayó, que se va a tener que sumar. Pero además, intentar de nuevo recuperar el negocio volverse a montar en esa actividad es complicadísimo. Un negocio cerrado es un negocio que tiene problemas de nuevo para volver a empezar. Por eso uno le dice, cuando uno enseña economía uno le dice a los estudiantes que, bueno, lo primero que hace un empresario es tratar de, de quedarse en, en su actividad hasta donde le sea posible. Pero ya cuando una vez el negocio se ve cerrado, muy difícil volver. Entonces, eh, probablemente estemos destruyendo en este proceso, o se está destruyendo una, una parte, del tejido comercial muy importante, sobre todo en pequeños negocios, que va a costar mucho que el país recupere en próximos años, y esa gente pues va a quedar en, en una situación de precariedad económica. Perdón, algo, y además endeudada para abrir el negocio. Exactamente. Y cerrar y no tienen cómo pagar y, esa deuda y ojalá no haya sido que se endeudó con una tarjeta y esté pagando un 50% de tasa de interés porque va a ser peor pero entonces le va a costar muchísimo poder este, encontrar trabajo ahora uno ve por ejemplo las medidas del Banco Central en, el, en lo que va de este año los ajustes a, a la baja en la tasa de política monetaria por un lado eh, concretamente también la reducción del encaje mínimo legal y uno dice eh, pues en otras circunstancias, en otro contexto, habrían sido medidas que habrían tenido efecto mucho más rápido en el sentir de todos los costarricenses, en nuestra vida diaria. Definitivamente el contexto no favorece que esas medidas concretas del Banco Central se traduzcan en una reactivación en el corto plazo. Está, está moviéndose para el otro lado de, lo que sí, porque, de, de hecho de ayer estaba sacando las tasas, verdad, porque eh, se anunció la reducción de las tasas de política monetaria, hay que tener claro que por lo general hay entre 12 y 18 meses en que se traslada esa tasa política monetaria al mercado se es... empezó a reducir a principios de año pues todavía no se ha dado mucho el efecto se redujo el encaje mínimo legal también, pero que nos encontramos si analizamos la tasa básica pasiva sí, desde julio empezó a bajar pero las activas si uno ve las gráficas, ¿verdad? en este caso, uno ve que más bien han tendido a subir las tasas activas para créditos de consumo. Y ese es el que precisamente tiene la gente endeudada. ¿Y son para crédito de consumo? Sí. Para crédito eso de sí. consumo tienden a subir, para créditos en tarjetas tienden a subir. Hombre, porque eso, eso, A pesar eso es de que las tasas hoguera. No, y, y además están altas para otras actividades, hablando de vehículos, yo yo hice una consulta a dos bancos hace unas semanas por un trámite personal y resulta que me, me llamó mucho la atención porque me dijeron, mire, si le, si quiero un, adquirir un crédito, pues está bien, le damos el préstamo con un ocho y pico por ciento los primeros dos años, pero en dólares, pero después su tasa va a ser del 13 por ciento. Yo, 13%, ¿En dólares? Sí, en dólares. 13% en dólares. Perdón, pero están locos. O sea, es que yo creo que este, o hay un interés de no prestar o están viendo algo que nosotros pero, no bien, estamos bueno, viendo. ¿Qué, qué es lo que Oye, acaban qué, de llamar a un señor para decirle que se lo ofrece a <risa> Que hablemos. No, sí, hay, Ahora sí, en la sí, pausa. Comisión, porque además sí, de este traje sí, sí, tiene pero, una comisión. Pero, pero sí, sí, sí, ah, no, pero, no, pero el pero, señor este eh, dice eh, que sí hay una comisión. <risa> el que está llamando en este momento. El punto aquí, si las tasas de los créditos para consumo eh, suben, ¿verdad? eso va sí, a desestimular el consumo, pero también va a desestimular el endeudamiento. Y tenemos un problema serio con el endeudamiento, que es el problema estructural que hay que resolver. Entonces, salvo, que, salvo los casos en que se haya tasa variable y que el aumento de la tasa para el consumo afecte eh, la tasa que estoy pagando hoy, pues el encarecimiento de esas tasas lo que va a hacer es que yo no me endeude más. Sí. Y, es lo que y no solo Fernando, eso, o sea, la morosidad que ya está empezando a aumentar y los bancos están empezando a tener problemas. ¿verdad? Pero pero lo que usted dice es un punto muy importante, porque vamos a ver, en este proceso tenemos que curar el problema, ¿verdad? Y probablemente la curación del problema nos va a doler un poquito, porque curar el problema significa que algunas personas en algún momento van a tener que decirle, no le podemos prestar más. Eh, y ese, ese no le podemos prestar más va a afectar algunas actividades que dependen de que la gente pida prestado para poder adquirir esas cosas pero va a ser inevitable y, y por eso nosotros hablamos en documento de que en ese proceso también es, es necesario entrarle al tema de las tasas porque es parte del proceso curación para poder liberarle a la gente el flujo de, de ingresos mensual y que puedan pues sentirse más, más holgados pero lo que sí es cierto es que no podemos dejarlos a que vuelvan al mismo tren de, de endeudamiento que en el pasado, porque si no, en el futuro van a volver, vamos a volver a tener el mismo problema y estaremos aquí en unos años hablando claro. de lo mismo. Resulta inevitable hacerles la pregunta de cómo ven la propuesta del gobierno eh, que se hace este año, que se hace, perdón, esta semana, uh -huh. para eh, el proceso de, de salvar... Eh, pues haciendo la refundición de, de deudas y mm. extendiendo los plazos, bajando las tasas para las personas que están ya prácticamente con el agua al cuello. ¿Cómo ven eh, la propuesta del gobierno? Vea, yo, yo, Ellos si me se me vuelven permite... a ver como para ver quién es el que, el que responde. Si me permite Roxana, yo tengo una preocupación sobre la, la, la propuesta inicialmente y después el proyecto. Con respecto a la propuesta, mire, me preocupa que lo que estemos haciendo es creando alguna especie de, de salvamento, pero para los que prestaron. Y todos, todos esos que, que, que hicieron este, este, el otorgamiento de estos créditos de una forma muy laxa sin preocuparse por revisar lo que tenía que revisar, dejando que la gente se endeudara sin, sin, sin saber si tenía capacidad o no, y pues ahora van a tenerla muy fácil porque yo voy y pido un crédito, limpio todo eso, y quito todos esos créditos malos de mi balance. Si yo soy una, una entidad financiera, un banco, una cooperativa, una asociación solidarista que hizo esto de, de una manera irresponsable, y ahora esa situación me va a salvar, y yo ahí eso me a mí eso me genera alguna incomodidad, ¿verdad? Eh, creo que, que el la, la alternativa es en este momento la única que hay, los bancos ya tenían algunas propuestas, este, no, no se conocían mucho pero los mismos bancos manejaban algo y bueno para alguna gente va a significar una salvación aunque me preocupa en este proceso de curación que les decía ahora que eh, la gente empaquete todo esto en un crédito de 15 años y no se pueda volver a endeudar hasta que no pague la mitad, durante todo ese tiempo nuestro consumo, sobre todo bienes duraderos, va a seguir deprimido. Pero don Fernando, esa gente de todas maneras eh, Pero, no se puede endeudar más sí, porque sí. ya están con el agua al cuello, no, no. entonces ponerles la condición tiene que ponerse en orden, no se puede endeudar en 15 años o hasta que pague la mitad de, de sus deudas, no se puede... es ...es ponerle una condición que ya tienen. Sí, sí, lo, lo que quiero hacer ver es que ese, ese proceso nos va a doler. O sea, tenemos que ser conscientes... Hay que hacerlo, pero va a restringir claro. el, el consumo. consumo más. Ahora, sí. la opción era aún más dolorosa, el no hacer nada. Eh, sí, sí, sí, no, claro, no, no. Eso, era, eso era imposible. y sobre nada más, sí, ese, porque nosotros también hemos planteado en ese proyecto... ...yo creo que hay que poner la carreta, ¿verdad?, donde debe ser. Porque si nosotros primero aprobamos esto y dejamos al Banco Central que establezca una tasa de usura, que la ha planteado en cerca del 57%, nosotros lo que hemos planteado, bueno, entonces los bancos públicos le van a comprar a las entidades usureras y le van a validar, porque posiblemente ya incluso no solo la tasa de interés, porque recordemos que además de la tasa de usura les cobran tasas de morosidad de usura, que llegan hasta el 40%, y entonces el Banco Público va a ir a decirle Fernando, usted le prestó a tal persona pero ahora le voy a pagar usted, usted limpia su cartera, ya usted no tiene morosos y le voy a pagar yo Banco Público a Fernando esa tasa de usura o sea, se está validando esa tasa de usura en el mercado y eso es lo que no debería pasar. Ahora, Primero establecer no se, esa de usura Mientras no cede la reforma legal es imposible hacerlo de otra forma. Por eso creo que, volviendo al proyecto me parece que el gobierno este, está haciendo una apuesta políticamente ina, digamos inapropiada al atravesarle, para usar una frase muy común, el caballo, el proyecto que este, otros diputados habían presentado sobre usura, presentando otra iniciativa sobre ese tema. Me parece que tener dos, dos propuestas en la Asamblea que legislan sobre lo mismo tiene poco sentido. Yo hubiera preferido aguantarme y revisar algunas cosas adicionales, por ejemplo, de lo que presentó el gobierno me parece que la consolidación de la información en el SIC, en el Centro de Información Crediticia, es fundamental, es una buena idea, eso habrá que ver si necesita complementarse con otras cosas. Ahora que veníamos para acá, veníamos conversando, por ejemplo, de que hay mucha gente en, en la informalidad, entre comillas, prestando plata, que debería estar en la órbita a supervisión de su jefe. No solamente por el impacto que eso está teniendo en la familia, sino porque ahí probablemente se esté moviendo recursos de índole y, este, ilegal, digamos, que provienen de, de actividades pro, ilícitas, de dudosa procedencia, sí, que se están utilizando para financiar créditos y entonces eso también permitiría controlarlo. Y la otra propuesta que se presentó sobre la reforma, el artículo cuarto de la ley del sistema orgánico, de la ley orgánica del sistema bancario, también me parece apropiada en el sentido que permite que los bancos puedan financiar, financiar su incremento de capital por otras vías, o sea con otras personas. Pero yo hubiera trabajado un poquito más eso, no sé si hace falta alguna otra cosa y hubiera dejado lo de, lo de usura en el proyecto tal y como está. Y si había que como cambiarlo, reformarlo, pues trabajar sobre eso. Lo que ahora sobre el mismo tema se abrieron dos frentes y corremos el riesgo de que no pase nada en, en, en este caso. Bueno, pero sí parecen ustedes estar de acuerdo con el diagnóstico. Hay que entrarle al problema del endeudamiento extremo que tiene nuestra población y eso es un factor fundamental en el tema de la reactivación económica. Sí, y sí. no solo eso, porque también en el informe lo, lo señalamos. Una parte es esa tasa de usura, pero en realidad los costarricenses tienen que mejorar su educación financiera. Así Yo es. creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, las entidades financieras, las universidades, porque como usted lo mencionaba ahorita, no, la mayoría de personas los endeudadas. Colegas, las escuelas. Exacto, desde la primaria, sí. porque muchas de las personas que tienen ahorita más problemas son profesionales, entonces no es un problema solamente de personas con bajo perfil educativo, y ahí es donde nosotros incluso se ha planteado, podemos refundirle las deudas, pero si no ponemos esta restricción y ya está pasando, hay entidades financieras que tienen eh, programas para reestructurar deudas con tasas un poco más ac accesibles, y ¿qué encontramos? Como no hay información crediticia en el SIC, las personas... Liberan un poco de recursos y van y piden prestado a una entidad financiera que no reporta al SIC, ¿verdad? Y entonces no se sabe cuánto está endeudada la gente. La gente libera recursos para endeudarse más y eso es lo que no debería suceder, por eso es importante centralizar esa información, ahora hablábamos de esto, que es importante una reforma, incluso que la sea obligatorio reportar a la SUGEP todos los créditos que se den en este país de cualquier tipo para eh, electrodomésticos incluso las líneas telefónicas que adquirimos a crédito, pues en realidad son sí. financiadas eh, los préstamos en los barrios verdad. yo creo que eso sí tiene que estar para tener un mejor control de la economía y al fin y al cabo es beneficio para nosotros los endeudados El lunes vamos a conversar específicamente sobre el proyecto del gobierno con doña Pilar Garrido la ministra de planificación eh, y esa va a ser una discusión creo yo que muy interesante, vamos a ir a una pausa y volvemos a nuestra conversación de hoy Copeande presenta el tipo de cambio el tipo de cambio para hoy 17 de octubre sugerido propuesto calculado por el Banco Central es 576 colones con 41 céntimos la compra y la venta del dólar estadounidense eh, la propone la calcula el Banco Central en 582 colones con 42 céntimos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 El Nissan 360 del 17 al 20 de octubre en Multiplazas Cazú lo espera con mucho entretenimiento para toda la familia. Dinámicas de la UEFA, actividades para niños y posibilidad de llevarse artículos promocionales de la marca con el pasaporte Nissan. Admire también el Nissan X-Trail con accesorios Pet Friendly y otros accesorios para poner a punto su Nissan. El Nissan 360 es todo lo que necesita para llevarse su Nissan. Todos los beneficios están también en los puntos de venta de agencia Datsun en todo el país. ¡Amor! ¡Ya conseguí lo que nos faltaba para la boda! ¡El ramo de flores! Son tulipanes exclusivos de Holanda de una temporada específica del año. Hay que pedirlos con un año de anticipación y lo logré. ¡Ay! No son baratos. Pero es nuestra boda. ¿Necesita cubrir gastos de su matrimonio? Para que todo le salga bien, Da Vivienda Seguros está con usted y le presenta el nuevo Seguro Momentos de Vida. El único que además de protegerlo, le da un bono en efectivo por su boda y otros momentos especiales. Solicítelo en sucursales. Da Vivienda. ¿Qué pasaría si vivieras en una ciudad inteligente? inteligente. Vivilo en el tercer congreso de ciudades inteligentes en Costa Rica. Las, las experiencias, opiniones y el, el análisis de ocho expertos en el tema viernes 25 de octubre, Hotel Real Intercontinental, de 730 AM a 6 PM, Patrocina Banco Popular, BID, Dawa Technology, Datasys, Gartner, Hyundai, Huawei, Nokia, Japan, Mechatronic Systems, Cisco, Solar Inc, Elmec, BCR, Organiza, Grupo ICE, información en Ciudades Inteligentes, Costa Rica.com. gratis y financiamiento del 90% y además ahora Casatón de Copeande le permite a tu pareja, padres, hijos, abuelos y hasta tu suegros comprar casa o lote, construir o remodelar. Tu familia alcanza más en COPEANDE. Ver condiciones en de 1com Amor, esta cena estuvo increíble. Sí, tenemos que repetir, pero bueno, yo pago. No, no, no, no. ya vos invitaste la vez pasada y la antepasada, y también la primera vez que vinimos acá. Sí, ¿verdad? Pero no importa, porque vamos a medias con credomatic Obtén un 50% de descuento de lunes a jueves en restaurantes participantes al pagar con cualquiera de tus tarjetas Bacredomatic. Busca tu restaurante favorito en Bacredomatic.com. Aplica en restricciones. Promoción válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2019. Vamos a medias con Back Credomatic. Back Credomatic presenta. La frase del día. Encontré yo una frase que es de, del, del actor estadounidense Will Smith. Eh, creo que se puede aplicar a alguna gente. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Back Credomatic presentó. La frase del día. Bueno, hemos venido hablando de la necesidad de poner orden en, en este tema del crédito. Hablamos de eh, las, eh, de la usura, que es ese sector informal que cobra tasas inaceptables, eh, que incluso pues uno tiene que preguntarse de dónde viene el capital base eh, que utilizan. Y eso es una cosa con la que, que tenemos que lidiar con ella, con la ley. Pero luego hay un sector formal constituido no solo por los bancos, eh, privados y del Estado, sino que también por cooperativas, eh, por, por, eh, eh, eh, por cajas de ahorros de mutuales, eh, que también eh, es importante que contribuyan a resolver este problema. Pero hay un sector que apenas mencionamos y que es una parte importante también, las asociaciones solidaristas, es. que prestan que prestan? Y uno podría decir que quizá como algunas cooperativas con el ánimo de beneficiar a sus asociados, eh, pero realmente lo que están haciendo es sumiéndolos en la deuda. Sí, el, el problema es que yo creo que hay que entender que a la gente también se le ayuda a veces diciéndole que no. Claro, no, no, no se puede ser permisivo en materia de endeudamiento todo el tiempo. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso también en estos ámbitos de los recursos que se están manejando de terceros, ¿verdad? A veces nos enfocamos en los bancos, porque evidentemente captan del público para hacer esto, pero las cooperativas lo hacen con las aportaciones que hacen sus asociados. Y los, la, los eh, las personas que están en una asociación solidarista también. Entonces, eh, a, ahí creo que tratar de vencer esa laxitud y evitar la animadversión la, de estar bajo la supervisión de la SUJEF por las cuales a veces muchos de estos se han reaccionado en contra porque yo creo que eso más bien en este en este contexto podría ser positivo entonces doña Roxana la educación financiera hay que extenderla también a nuestras instituciones financieras formales sí verdad porque las o sea tenemos que también tener un poquito yo a veces hablo de ética profesional yo no le puedo prestar a alguien dinero disciplina. por tener un por tener yo un beneficio Estar hundiendo a otra persona, ¿verdad? Porque eso están haciendo muchas personas. Le prestan dinero a estas tasas de usura, yo tengo una gran ganancia, una gran utilidad, pero sé que esa persona no me va a poder pagar pero, y lo voy a cobrar de la forma que sea. Pero muchas personas que no pierden sus casas. Tasas de usura, porque cooperativas, asociaciones solidaristas. Eh, pre, eh, prestan a tasas eh, eh, correctas. Pero y... la capacidad de endeudamiento es elevadísima, ¿verdad? Le prestan a unas personas que no tienen suficiente liquidez, que de hecho para eso funcionan muchas, y bueno, ¿por qué? Porque quieren ayudar, como decía Fernando, pero al final lo que están haciendo es terminar de hundir a las personas porque no van a terminar pagando sus préstamos. Entonces esa educación financiera también es, muchas personas endeudan incluso hasta en dólares, que ya lo hemos planteado, cuando los ingresos son en, colo, en colones, adquieren muchísimos riesgos en una moneda que no están ganando. Las personas también tienen que aprender a leer contratos, hay cláusulas en los contratos que no se leen y cuando van a reclamar, bueno, ahí está, usted lo aceptó, usted firmó, hay que empezar a leer, comparar tasas de interés. En el estudio hacemos una comparación general sobre algunas entidades financieras y se ve la diferencia de un montón de puntos porcentuales entre diferentes entidades financieras, bueno, hay que igual como vamos a comprar un electrodoméstrico com, eh, caminar, comparar precios así podemos hacerlo con las entidades financieras, es decir, educación financiera aprender a ser eh, también responsable con nuestras finanzas y el presupuesto En los dos minutos que nos quedan pues el plan fiscal pretendía un mejoramiento de las finanzas públicas, está este tema del salvamento, están las medidas del de Banco Central con los ajustes eh, a la baja en la tasa, en la tasa de la política monetaria y también con la reducción del encaje mínimo legal. Hay medidas para reactivar la economía, pero ¿qué tan lejos está la luz al final del túnel? Vamos a ver, este, yo creo. Porque algunos dicen que el año entrante pueden comenzar a sentirse señales positivas, pero escucho otras opiniones que dicen que eh, tampoco el año que viene va a ser el mejor de los años. Eh, vamos a ver, yo no veo todavía durante el año entrante una mejora sustancial es. que haga que se revierta lo que estamos viendo en el 2019. No solamente porque a nivel interno Pareciera que el problema este va, va a generarnos, digamos, dificultades Para poder solucionarlo Sino porque, por todo lo que estábamos hablando Al principio y otras cosas no, más Por, y la por lo que decía el estudio que ustedes hicieron sí, Esta situación tiene ya tres años así es Así Pero además el, el, el, el, el, ¿El sector externo El entorno internacional No es favorable, ayer el, el Fondo nos, en, en, eh, Monetario Internacional advertía Que la economía mundial Se está ralentizando y que las empresas están muy endeudadas y que su capacidad para responder ante los problemas del entorno se reduce. Y ante esto, lo que sucede en la parte comercial, en la guerra comercial y en esas notas que hace el presidente Trump a sus a, a otros presidentes advirtiéndole cosas como de puedo determinar de destruir su economía, pues no favorece un ambiente internacional eh, sano y eso nos va a golpear. Sí, bueno, y entonces eh, es difícil pensar eh, hay que ser optimistas, ¿verdad?, que ojalá estemos, lo mencionamos en el informe que hemos tocado como fondo y empecemos a recuperarnos, pero son muchísimas las eh, medidas que hay que tomar para solucionar esto, ¿verdad?, entonces tampoco es pretender que con una varita mágica ya mañana se va a solucionar todo y vamos a empezar a crecer, pues no, hay que ir eh, sumando esfuerzos, yo creo que todos tenemos que, algo que aportar, ir sumando esfuerzos para que este país salga adelante. Que hay sectores que consideran que la reactivación económica es un botón que hay que apretar en algún lugar eh, y a partir de ahí se da, se aprieta ese botón y no es, tan eh, no es así, el, el reto es importante, el país puede imponérsele a ese reto, eh, tenemos eh, eh, las capacidades para hacerlo, pero eh, es... Es una cosa de tiempo. Sí y Armando, tal vez destacar una cosa que nos decía aquí hace un par de semanas nuestro buen amigo Tomás Dueñas, eh, un, una persona pues que conoce mucho el sector empresarial, que lo ha, ha sido representante del sector empresarial, de eh, destacar las responsabilidades que tiene el sector privado costarricense también en todo este proceso, que según Don Tomás Dueñas no lo ha asumido en todo lo que le corresponde. Bueno, eso es de muchísima importancia. Hay otros sectores. Eh, hoy se está celebrando un, un seminario de mucha importancia en relación con el INA y los ajustes que debe hacer el INA para contribuir al desarrollo de la economía eh, nacional, eh, sobre todo en el futuro, en los retos que plantea eh, la Cuarta Revolución Industrial. Eso es una cosa a la que hay que ponerle ojo. Eh, eh, así que hay, hay varias iniciativas que son de mucha importancia y el país tiene que arremangarse y, y, y entrarle al problema de frente. Muchísimas gracias a ambos por haber estado hoy en Malas Compañías. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y por el esclarecedor estudio que hicieron, que, que ojalá más que pensar a muchos los lleve a, a, a actuar y a ser consciente de, las, de los grandes retos que tenemos. Ojalá. Gracias a todos por habernos acompañado. Malas compañías. Por Teletica Radio, con Ignacio Santos y Armando González, generamos conversación. El desarrollo de la pequeña empresa.